Bueno, es impresionante en estos eh, pocos segundos, minutos nomás, este, repasar parte de la trayectoria y lo que es la documentación gráfica, ¿no? De fotografías y de imágenes que el propio Aldo, bueno, este, capaz que hacía tiempo que no veía. Aldo, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias Martín, Tania, este, un placer enorme estar acá y es increíble cuando uno ve el, el prontuario este, de uno y las cosas que han sacado, este, quién sabe de dónde. Este, ¿Qué pero te llamó más la atención del, del repaso de recién? verse el, el verse desde afuera, esa es la historia. Porque uno desde adentro, como que está, pasó por varios lugares, se encuentra de pronto con gente que a veces ni siquiera sabe qué grupos compartieron qué, o qué propuestas. Entonces verlas así y de esta forma tan cronológica este, siempre sorprende. Parece que estuvieran hablando otra persona. Así que muy bueno, muy buen trabajo de producción. Vos sabés que eh, a la gente que ha estado en carnaval de repente se le pregunta, tú saliste en carnaval, vos saliste en más de un conjunto. Si mm. yo te digo qué nombre es el momento que recordás primero o dónde te identificás a nivel de imagen cuando pensás en vos en carnaval, ¿qué me decís? Y pienso en una actuación, por ejemplo, fuera del país con, con La Falta, cantando el himno con, con uruguayos que hacía mucho tiempo que no veían este, algo, un pedazo de ¿En Uruguay. y dónde fue eso, Aldo? Y, este, y eso en Argentina... Este, en Chile, en Paraguay, y eso es una locura, ¿no? Este, encontrarse con, con gente que está que eso, nosotros le llevamos un pedacito de Uruguay y, este, y, bueno, y cantar el, el himno como algo propio, como algo, ¿no? eh, eh, Eso realmente ahí se te caen las lágrimas y es, es una experiencia única. Realmente. Quiero, quiero, Aldo, volver unos, unos años más para atrás, porque obviamente hace menos tiempo, relativamente menos tiempo, se hizo, conocí una canción de Tabaré Cardoso, eh, de los Draculatecas, de la, de la que ah, tiene que ver no. con tu historia, con, con tu vida y con, con las primeras experiencias en carnaval, eh, no, no, no. que muchos conocían a través de la canción, pero ¿qué, qué fueron los Draculatecas para vos? Y, y, y contanos un poquito, estaban situados en el buceo, en un parrillero muy particular, ¿no? Claro, yo digo, ahora que tengo una, una niña que tiene la misma edad de la que tenía yo cuando arrancábamos con eso, Veo la falta enorme que tiene ella, por ejemplo, de criarse en un lugar como el que nos criamos nosotros, que era un complejo de vivienda donde teníamos una barra enorme de, de niños. Entonces, evidentemente el arte bulle ahí entre nosotros. Y bueno, ya ves con los monstruos que Daniel Carini, este, el Tabaré Cardoso, y, de, de Paulino, el Pepe, gente que, está, este, que sigue tocando, siendo sin en comparsas, en grupos y cosas. No, el, el, ya ven ahí el germinador de gente que había, que era evidente que, en el, que esos niños se tenían que juntar y, y hacer porroteo no y generar lo que generamos. Que, que es eso? De ver los tablados del barrio, que ahí teníamos el mega, teníamos también tablados ocasionales que se hacían en el Club Exploradores Artigas. Entonces, bueno, mamábamos la murga ahí, bien de al lado, ¿no? y este, de abajo el escenario. Y bueno, era, era como una cuestión casi lógica, ¿no? Que, que nos juntáramos y empezamos a tirar unas notas ahí. Ah, ahora, perdón, en el caso tuyo tenés un sello o la canción te puso un sello que es eh, Aldo haciendo el cuplé. ¿Eras el cupletero de la barra? Y era el cupletero este, sí, porque bueno, se tenía que repartir los roles entre Tabaré, que, que ya era el mago del lápiz desde chiquito, y bueno, y el histrionismo más que nada actoral este, mío, ¿no? Entonces, bueno, ahí es, es las dos patas en las que se dividía la la murga. Entonces, bueno, me tocaba esa, esa tarea. De hecho, gané un, un primer concurso en el Teatro El Reloj, que se hacía de murgas infantiles. Este, bueno, gané un premio ahí, este, el primer este, reconocimiento que tuve haciendo un cuplé del Gallito Luis, me acuerdo, que era una, una cosa que habíamos confeccionado nosotros. Era paupérnio, pero... Pero re lindo, este, y bueno, esas cosas que te marcan para toda la vida, ¿no? porque eso fue maravilloso. Vos decís que te marcan para toda la vida, ¿en qué cosas te han marcado, más allá de lo musical, el haber estado en escenarios de carnaval? Sí, bueno, primero me quería referir a los, a los mayores que nos acompañaban, ¿no? porque uno digo, remite a los niños, pero, pero también es importantísimo cómo había una cantidad de adultos, tíos, este, eh, padres. Eh, hermanos que nos acompañaban, porque nosotros teníamos, hacíamos de pronto actuaciones en algún cumpleaños, en alguna fiesta, todo ¿no? muy ocasional y muy. Este, que invitaban a la murguita. Pero estos mayores, estos adultos, eran los que en, en definitiva nos incentivaban y nos. y nos. Y, este, y, y nos arrastraban a eso. Y después, bueno, lo que te va marcando, no el hecho de de a poco ir sacándote esa vergüenza, ese, ¿no? tener como esa cara dura de subirte a un escenario y empezar a cantar tus cosas con todo un nylon tubular todo mal cocido y, un, y una cartulina y este, con, con brillantina y cosas pegadas. Este, en esa historia de emular lo que veíamos con total desparpajo, ¿no? Porque realmente es, es como una osadía eh, que solamente lo tiene un niño. ¿no? Uno después cuando lo piensa, ¿no? Este, Ahora ya este, para subir un escenario hay, tiene que haber unas determinadas condiciones. Bueno, en aquel momento nos mandábamos y esa frescura creo que, que es algo divino, que, que es lo, lo más grandioso que podemos atesorar de nuestra infancia. ¿no? año te preguntaba hace un rato, a, hablando de momentos tuyos en carnaval, bueno, nombrabas obviamente lo, lo que significó la, la falta, el hecho de recorrer algunos otros países, pero también fuiste fundador de, de distintos proyectos, ¿no? Este, hablamos de la Eterna Madrugada, la Clarinada, es verdad. Este, incipientes por ahí, este, proyectos que luego canalizaron en, en otros conjuntos, como la Catalina, digo, mucha gente, ¿no? Este, sí, pero sí. que, que fueron, fueron pruebas a la hora de la renovación también de algunas propuestas. ¿Qué, qué recuerdo tenés de aquellos años? Sí, bueno, recuerdo eh, de la... Haber sido afortunado de compartir... Me en el micrófono, creo. Este, de haber sido afortunado de compartir el escenario ahí con, con monstruos, ¿no? Porque esos fueron, eran los primeros experimentos que se hacían híbridos entre gente joven, que recién arrancamos, y gente consagrada, ¿no? Este, no me pongo a nombrar ahora pero, porque me voy a olvidar Compartiste con Roberto pero, García y con el bueno, Luna Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Entonces, eso digo realmente no te lo no te lo que si nombrabas a Martín Duarte me Y Martín Duarte, y... claro <risas> por, supuesto que, por supuesto que Martín Duarte este, Pero después tenemos Alba que este, de Gente de, de, de Araca o sea, no, no, Realmente uno, uno, unos monstruos de, eh, El gallo todo de skin Y... Eh, Sí, realmente se me referentes de otras, muchas, claro, se me escapan grande, monstruos de ¿no? cebolla, o me vienen, me van Pero, viniendo ejemplo, a la cabeza. Eh, me viene un recuerdo eh, en la clarinada, por ejemplo, cuando salíamos con el canario Luna, este, estaba buenísimo ver los pizarrones, porque era el canario Luna y la Clarinada, ¿no? Este, y estaba bien. Totalmente. Eh, era, fue el último año que salió de hecho el canario. Claro, fue luna. el último año. Eh, y, y realmente bah, allá hay una cantidad de anécdotas y cosas increíbles este, del canario y sus dientes, porque tenía todo un problema con. Con esa historia. Mira, qué atentos que... que están en producción, que nos están adornando la, la entrevista con estas imágenes de la clarinada. Ahí vemos al canario, por ejemplo, este... Daniel de esas... Pereira, ¿no? Sí, director? A Yasha. sí. Ajá. Pero. Aquello fue maravilloso, esos dos años, este, realmente en esa historia, ¿no? De compartir este, la sangre joven con la gente. Además, bueno, eran años. No sé si estamos saliendo, ¿eh? pero... Eran años en los que recién se instauraba el, el movimiento escénico en la murga. Entonces, había que mover a aquellos... Nosotros decíamos cariñosamente dinosaurios, pero había que moverlos, ¿no? Y ellos ah, eran medio de la vieja guardia, entonces, realmente, era algo que no, le, no, no les gustaba. En los ensayos, cuando había puesta en escena, era odioso para ellos. ¿no? Entonces, sí, sí. fueron un poco los... los los choques lógicos quisieron un poco claudicar ¿no? esos, esos proyectos. Y vos hablas de estos años y estamos hablando eh, de varios años atrás y también años en los que vos dejaste esta faceta del arte. Más allá de que eh, también compartiste con otros carnavaleros como Fernando de Moraes como el mismo y este, Cardoso que recién decíamos. Uh -huh. eh, ¿Te dan ganas de volver? Mira, tendría que ser algo en ¿no? lo que tuviera eh, muy libre, ¿no? juntarme con amigos a divertirme. ¿no? Porque pasa, hay algo lindo por un lado, sano, este, eh, que tiene el carnaval, que es como una suerte de competencia interna. ¿no? Ahí hay que ganarse el puesto. ¿no? Y uno capaz que es más un poco el hecho de, bueno, dame algo que yo lo, lo defiendo, ¿no? este, de la manera que yo sé. Entonces, si tú me conoces, sabes que lo que me vas a escribir, yo lo voy a defender de una manera. ¿no? Este, y, y no y escapar un poco de esa historia de bueno de que hay que ganarse acá este este este puesto. Entonces capaz que un poco ¿no? le quita esa, esa un poco de magia el hecho de volver, volvería en esa historia en donde todo estuviera ya un poco más ¿no? designado de esa forma. ¿Hubo este. algún año que estu, estuviste cerca o Paul este, o te hicieron alguna propuesta que. que... Digo, más allá de la experiencia con la Catalina, ¿no? Que fue, fue lo último, pero... Sí, pero en, en otros rubros Claro. Este, ¿no? eh, y probé en la naranja mecánica, por ejemplo, y bueno, era más... Eh, el humor también es, muy, es un palo este, que, que es muy mío también, ¿no? Que manejo bien, que me, me siento muy cómodo. Este, pero también salí ese año y después, bueno... Hay que optar ¿no? en este terreno profesional entre la familia en sí, porque el carnaval tiene esa historia de que el carnavalero desde septiembre, octubre a marzo o abril desaparece, ¿no? De la sí. faz de la familia. Estás hablando de nuestras vidas también. Claro, claro. Entonces no tenés vacaciones, este, en el trabajo es muy peleagudo pedir este, uh -huh. licencia en determinado momento, así que gran parte de, de la actividad esa la estás haciendo trabajando, ¿no? Y es muy desgastante. Entonces... Uh -huh también, cuando uno apuesta un poco eso al, al, al tema familiar y eso se hace un poco cuesta arriba y es un poco lo que también te, no te da mucho ánimo ¿no? de, de, de arrancar, eh, pero solo por esas cositas, creo que en algún momento si te pinchan, si encuentran en el lugar donde viste el, aquel jueguito del salta pirata, viste que ponía las espaditas hasta que en un momento saltaba, bueno, <risa> encontrar el agujerito para hacer saltar al pirata, este, capaz que se vuelve Está buenísimo. Bueno, y, y las composiciones, el, el, el aldo compositor nace de la mano también del carnaval algunas de, la, de las primeras melodías, canciones mm -hmm. este, y, y cómo se va volcando a tu proyecto artístico más personal ¿no? sí, bueno, en, es, en esa mecánica del, del pierrot ¿no? de, de, del el hombre el, o el muñeco al servicio del arte ¿no? creo que mucho te enseña el carnaval eso este, porque es una, una multidisciplina ¿no? Que cuando llegás aprendés a ser bailarín, actor, comediante, cantante ¿no? a la vez Entonces no, eh, no es este, moco de pavo realmente ¿no? este, Es una disciplina que requiere de que más o menos anden en esos cuatro rubros más o menos bien Así que ¿no? es, es algo este, que, que, que es de destacar Entonces bueno, cuando volcas esa vertiente a cualquier otro tema artístico y bueno, venís con un respaldo bastante bueno, ¿no? Este, donde vos ya estás fijándote en un montón de cosas. Este, en tu puesta en escena, en tu... a qué le cantás, este, en tu forma de interpretar, ¿no? Este, entre esa, ¿no? esa suerte de, de convivencia que se hace entre la interpretación y la afinación. Entonces, bueno, a veces... ¿no? Eh, sacrifico un poco la afinación para interpretar bien, o a veces sacrifico la, in la interpretación para afinar bien, dependiendo de qué propuesta sea. Pero viste, todas esas cosas este, se manejan y están, ¿no? subyacen como en una, como una cuestión ahí media, media rara y media oculta, pero que a la hora de, de componer, obviamente. Son factores decisivos. Tenemos otro tape para compartir con vos y con las personas que nos están mirando en sus hogares y es precisamente, como la nombramos, eh, un tape del 2010 de Agarrate Catalina y esta gira en la que vos participaste. Contanos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, eso es brutal porque, bueno, que contarle a la gente de lo que significa la Catalina fuera de frontera. ¿no? Este es un fenómeno realmente lindísimo por lo que aportó y porque además Llevó estos, estos rubros que yo este, les digo a un punto este, de fineza. A, es mi modesto entender ¿no? que, que también estoy por dentro, pero también estoy por fuera. ¿no? Este, creo que ahí este, hay una explotación en ese sentido de estos cuatro rubros de cada uno de los, de los participantes. Y bueno, y eso a rodar, ¿no? a rodar en lugares donde llegás y sos prácticamente un Beatle, ¿no? porque hay gente, sobre todo acá en Argentina, este, que son como más, ¿no? más esa cuestión del, del fanatismo y demás. Entonces, bueno, está muy bueno porque yo me llevaba varios créditos por ser medio fundador de, la, de, de, de, la, de, de, de los Draculatecas y, bueno, y por estar integrando ¿no? también la Catalina. Me tiraron ahí algunos, algunos solos y eso, ¿no? porque también este, en esa época está bastante diezmado lo que es el, el, este, el, el, el staff de la Catalina. Entonces para esas giras cuentan con contrataciones. Este, y bueno, y allá fui yo. Y, este, así que bueno, nada, es un placer enorme, ya te iba encontrarse otra vez con puñado de uruguayos ¿no? que, que, que saben las canciones, que, que te vienen siguiendo de alguna manera de dónde venís y, y demás, que te para después de, de esa salida que siempre hace la Catalina, hacia el hall de los teatros ¿Y te cambió una perspectiva de la murga o del fenómeno que ha sido la, la murga este, viéndolo de afuera, más allá del contacto y la amistad que tenés uh -huh. obviamente con, con muchos de, de los integrantes, pero el, el hacer esta pasantía, por así decirlo sí. y ver lo que pasa afuera también, ¿te cambió algo de la mirada con respecto a la murga? Sí, sí, sí, porque una de las cosas por las que yo este, íntimamente abandoné el carnaval era por esa falta, digamos de esa coyuntura profesional ese, ese punto en el que eh, la Catalina, por ejemplo, viaja con maquilladores, con iluminador, con sonidista. ¿no? Se tiene un micrófono para cada, eh, creo que es un poco se impuso en esa en esa época un micrófono para cada cantante y demás. Entonces estamos hablando ya de una propuesta que es eh, del punto de vista del show este, y técnico contundente. ¿no? Entonces eso ya es una perspectiva distinta. Uno ya trabaja distinto. No, no vaya una actuación que se maquilla uno como como pasa en, en, en algunos, sino que ya estás integrando un, un elenco, un staff, ¿no? que ya tiene todo muy aceitadito. Eso realmente es otra manera de trabajar y, claro, le da otro sentido también a, a, al hecho eh, murguístico. ¿no? Entonces, este, realmente sí, es otra perspectiva. Está buenísimo. Bueno, Aldo, un gustazo de disfrutar esta charla. Vamos a estar disfrutando es más adelante la música, este, porque bueno, le vas a poner la banda sonora al tablado hoy de todo carnaval. Así que bueno, lo disfrutaremos en minutos. Es verdad. Con muchísimo gusto. Un placer de verdad tenerte acá y bueno, poder compartir con vos todo lo que es la historia, porque estábamos hablando de un montón de años vinculado a figuras, por otro lado, que también son protagonistas de nuestra fiesta, mm -hmm. ese eh, carnaval desde la infancia. Recién veíamos a tu nenita, Sacando fotos por acá y creo que también es algo bueno esto que sucede de que la de los niños también vean reflejados eh, en la gente que se ha llegado a subir arriba de escenarios y luego hacer una gira internacional que tenían esos esos mismos sueños de bueno claro. de salir con la cartulina y la brillantina y como te Convertirnos decías vos. En, el, en el adulto ese del que yo recuerdo ahora a quien quiero saludar muchísimo porque forman parte de la formación de uno, ¿no? Está bien. Son los que nos nos llevan eso. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. gracias. Nosotros ahora este, les decimos a ustedes, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero les decimos como siempre que se pueden seguir comunicando con nosotros a través de las redes que este, tenemos propuestas y que ustedes saben qué es lo que le estamos preguntando. ¿Cuál es ese tema, esa temática que va a ser infaltable en el próximo carnaval? Nos vamos a la pausa. A canobial, ritmo del sur, incansable amor del barrio sur.